Bienvenidos una vez más al Atelier. Este ciclo de entrevistas tiene el agrado de presentar a Ana Montaño. Ana Montaño es colorista de México y nos va a contar, Ana, por ejemplo, la, la primera pregunta obligada, ¿por cuál puerta entraste al cine? Hola, mucho gusto a todos. Eh, un gusto estar aquí con Eddie en este ciclo de entrevistas. Bueno, yo soy Ana Montaño. Eh, en realidad, pues yo estudié diseño y comunicación visual en la UNAM. Eh, empecé más bien por ahí. ¿Qué en, es la uh, eh, ¿En la UNAM, Practicales a todos? En un, la UNAM es la escuela, bueno, más como prestigiada de México. Eh, es la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, um, y bueno, en realidad no estudié cine como tal, sino estudié diseño y comunicación visual, pero esta carrera tenía como tres vertientes, la de diseño gráfico en base de embalaje y audiovisual y, y fotografía y multimedia, que esa es la que yo tomé. Eh, casi que cuando muy poco de, antes de terminar la carrera tuve que empezar a trabajar, eh, porque, porque así, así es. Entonces, curiosamente caí en una postproductora muy, muy, muy chiquitita. Eh, yo, la verdad, en la universidad nunca nos habían enseñado más allá de edición, ¿no? Como que era la cosa, bueno, se graba, eh, se, ¿no? se, se hace como toda la parte de producción, tal, eh, se edita y tal, tal, y se acabó. Ya o sea, no hay una especialización de color, de color de o sí, de postproducción, sí. digamos. No, no tenía, o sea, postproducción como que lo entendías como que era VFX, ¿no? Como que había VFX y ya, pero nunca mencionaron la parte de color, o sea, no. Entonces, cuando yo entré a esta postproductora muy chiquitita, en realidad, eh, que hacía comerciales más que nada, yo entré como una especie de asistente coordinadora de postproducción. Entonces, me tocó como irme envolviendo poco a poco en todos los pequeños roles que había ahí, y ahí es justo donde tenían esta pues esta parte de corrección de color. ¿Y ¿no? qué qué aplicación? Con Mística. ¡Oh, Mística! Sí. ¿Qué versión sí. de Mística, te acordás? No, era muy vieja, creo que así ah, ni siquiera tenía USB 2. Una cosa así era puro Firewall 800. Yeah. Y este, pero o sea, yo como que siempre lo veía de lejos finalmente, porque yo llevaba como toda esta parte de coordinación. Eh, ya conforme el tiempo y, y los años, eh, pues ya, ya fui viendo cómo, cómo funcionaba todo el flujo, cómo llegaba el material, cómo se tenía que hacer, ta, ta, ta, y cómo llegaba al mística, cómo lo ingestaban y cómo pues ya se terminaba. Eh, era igual una sala, o sea, era como este, una especie de blackboard muy parecido. ¿Cómo es eh, ahí um, adelante, por ejemplo, el CP200? Ah, sí, algo así. Yo me acuerdo de algo más grande algo más grande. enorme, Ah, bueno, igual es así. Pero bueno, el chiste es que pues yo empecé ahí y como poco a poco me fue llamando muchísimo la atención de pues justo eso, cómo como, como le hacían. Y poco a poco como que me fui ahí pues practicando, picándole los botones, mucho sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Pero conforme el tiempo como que me fui ahí en, en, en mística. Eh, con los que trabajaban ahí, eh, me, me fueron enseñando. Después este, hubo ya como varios eh, problemas con el mística porque creo que en México solo había dos en ese entonces, por lo que yo sé, no sé si había dos o tres o no sé qué, pero eran dos, los más como que tenían, este, como, ¿cómo se llama? Trabajo, pero el que nosotros teníamos pues no le daban como cierto mantenimiento, no sé, el chiste es que, como que se fue desactualizando muchísimo, e ingestar el material ya era una pesadilla cuando ya existían otras tecnologías. Bueno. Y justamente era el, a mí me tocó el boom de, del Resolve y todo esto. Entonces, eh, finalmente, pues ya era decisión de, era tomar la decisión de, de cambiar el trabajo y tuve como una disyuntiva entre irme a, a, coordinación de, a coordinar como los efectos especiales para películas o eh, ser asistente de postproducción, de, o sea, general, pero donde po tenía, po podía tener la capacidad de aprender este, corrección de color ya directamente, porque eso, eso era lo que hacían. Entonces me fui por ahí, me, me fui a esta casa otra postproductora, un poco más grande, que hacía comerciales en ese momento bastante grandes de, de México y ahí empecé, ahí, ahí empecé ya como, como tal en, en, en la postproducción. O sea que digamos que vos derivaste casi de la coordinación a, a, a un rol no de, dentro de la post, estabas ahí tentada a sentarte en la silla. sí en, Sí, en realidad mi tirada siempre había sido ser editora en realidad, según yo. O sea, como que a mí me llamaba, o sea, yo desde la universidad supe que tenía que ser algo de audiovisual. Porque, la, o sea, a nosotros nos daban fotografía fija y, y to, todo la parte de, de foto, pero fija y análogo y todo eso, pero no sé, como que yo necesitaba más, como más audiovisual todo el tiempo. Entonces dije, bueno, eh, como yo no tuve esa o sea, como la carrera tal como cine, hasta que me fui de intercambio a Guadalajara, ya me acordé. Ahí sí eh, estudié cine como tal, y ahí fue cuando dije, ya, esto, esto, esto, es, lo, esto es lo mío, audiovisual has, es lo mío. estudiar cine como tal? ¿Qué, qué, qué carrera es? Era, era la Universidad de Guadalajara. Pero la carrera no era diseño, sino era cine, o sea, tomaba materias de, de guión, de edición, o sea, todo como tal, porque en diseño no tomas guión, por ejemplo, nada que ver. O Está sea, buenísimo tener una formación general de cine, ¿no? Porque después vos te vas especializando y tenés que tener el concepto de, de que el cine es un proceso, ¿no? Un poco lo que contaba Walter Volpato en otra entrevista, ¿no? Es, estás dentro de un proceso. Y suele pasar mucho en cine que hay una especie de abismo entre lo que es la producción y la post. no están los de producción y los de postproducción. Y en el medio una especie de abismo insondable donde eh, parecería que la gente de post se pone como en un carácter crítico, ¿no? A ver el material que fue rodado y se sientan en la silla y miran la pantalla y dicen esta película está buena, está mala. Lo cual es terrible, ¿no? Porque... O, o también pensar que uno va a mejorar lo que está mal hecho del otro, ¿no? Todos estamos adentro de un solo proceso y por eso está buenísimo tener una formación inicial general como la que vos tuviste. Pero ¿cuándo empezaste a, a decir, bueno, a mí lo que me tira es esto en particular? Es que justo en, cuando estaba en Guadalajara nos hacían ejercicios de grupos donde éramos grupos, no sé, como de seis, ocho personas, y cada quien tenía que hacer un corto. Pero cada quien tenía que hacer el... ¿Haz de cuenta? Dependiendo del corto de la persona que lo dirigía, todos los demás hacíamos los otros roles. Entonces pasabas por todos los roles. O sea, hacías audio, hacías edición, te tocaba dirección. O sea, te tocaba como todo, como una probadita de todo, de una manera bastante escolar. Y entonces ahí yo también me di cuenta o tuve la capacidad de, de, de saber que finalmente a mi producción como que me, no, o sea, me usaba más como la parte ya después, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que, bueno, eh, también en el trabajo finalmente por la oportunidad que tuve, eh, trabajé en postproducción, o sea, nu nunca trabajé como tal pagado <ríe> en producción, ¿no? No, ¿no? Siempre con amigos y así. Se te eh, abrió la puerta y te metiste por ahí. Sí, tal cual, así. Y, y bueno, estuve aprendiendo muchísimo ahí en, en, en este trabajo que tuve de, de postproducción. Fui como escalando literal desde abajo. <risa> o sea, no yo hice de todo. Eh, organizaba el material, este, hacía backups, o sea, todo lo que se hace desde 6, que llega cups? el material. Ajá. Eh, pues yo lo hacía y conforme fue pasando el tiempo fui avanzando avanzando lo que pasa es que en esa época tal vez era un bueno sigo siendo pero como un poco muy tímida entonces como que no me no sé como que no me aventaba así como tal no entonces como que en las noches yo decía bueno es que le quiero picar no pero no no sé cómo entonces yo prefería estar sola ya cuando todo el mundo se fue, así tipo 12 de la noche, una de la mañana, me quedaba por mucho tiempo sí. a experimentar. O sea, con, con la herramienta, eh, con todo el material que teníamos, que pues, la verdad grababan con muy, muy buen material, eh, afortunadamente. Entonces yo tenía acceso a, a, pues, a, la, a las herramientas para mí para experimentar, aunque nadie sí. lo supiera. Tenía Entonces, material o sea, con, con muy buena foto. Tenías equipamiento, monitores, el material es, que es igual de importante y te animaste a ponerte a jugarlo a la noche y hacerte un poco de autodidacta, ¿no? Porque por lo que estás contando, el color en sí mismo no es algo que pudiste estudiar en una formación, desde una carrera formal. Sí, no. lo, lo único que de la universidad rescataba, pues, es, o sea, dan como una especie de, como de psicología del, del color y de teoría del color, pero mucho más enfocada hacia el diseño, ¿no? Ah. Y lo que sí me súper fascinaba de la universidad era esta parte de las materias de semiótica y hermenéutica. Era así como, wow, me súper encanta como, como todo, toda esta parte de, de significar y de, y de dar otro otro contexto y, y, y de tener en cuenta siempre la interpretación y así, entonces a lo mejor por ahí también como que fui como conectando cositas, no sé. Bueno, el chiste es que después de que estuve por mucho tiempo ahí en la noche tal, eh, practicando por sola, pues poco a poco como que me fui aventando, también los que estaban ahí me, me ayudaban mucho a ver, este... A ver, tú ya sí. Entonces poco a poco pues fui hasta que llegué a ser colorista de ahí, ¿no? Siempre como con, con ayuda y todo. ¿Qué, por, ¿qué es el primero lo primero que te dieron para hacer tu primer trabajo, te acuerdas? Más mi, o menos. Mi primer trabajo así que ya fue mío como tal de que yo lo, o sea, así que yo lo hice eh, fue un comercial para Jeep. Bien. Pues hasta arriba. Ajá, sí. Estaba muy, muy interesante. Es que Sí, esa, esa postproductora estaba estaba buena. Y ¿cómo se llama? Pero también tuve la oportunidad de estar cerca como de varios coloristas, o sea, como que en esta parte de hacer un poco de todo, yo iba, por ejemplo, a, a las demás postproductoras a ver cómo le hacían, cómo era la sesión con cliente, cómo cómo funcionaba como toda esta parte. Siempre enfocado en la publicidad y muy pocas veces a cosas como más independientes. Claro. Entonces también tuve esa oportunidad de estar como de observadora, todo el tiempo fue, fue como así. Sí, porque y ya después... Ajá. lo comunicacional es muy importante ¿no? en el colorista porque, porque primero tenés que aprender a escuchar lo que piden y a veces es difícil saber uno lo que quiere. ¿no? Entonces eh, tenés que aprender a escuchar más allá de lo que dicen también para poder interpretar mejor qué puedes hacer con unas perillas que controlan el color, ¿no? Y este, este link que vos haces entre la lingüística, ¿no? Y todos los conocimientos lingüísticos que, que tuviste en, en tu carrera universitaria tienen forma de aplicarse, digamos, a, a lo que es la narrativa. Pero bueno, en publicidad también las narrativas se reducen a, a, a, una, digamos, a un deleite estético que dura muy poquito y no te permite todavía narra del todo, ¿no? Porque es cortito. Pero la publicidad es un excelente lugar para empezar, ¿no? Sí, sí, es como un buen trampolín y un buen como para ejercitarte todo el tiempo porque mmm, finalmente adquieres como otro tipo de habilidades, o sea, tienes que ser muy rápido, tienes que ser atinado y tienes que ser este, bueno y no perder el tiempo porque cuesta mucho, ¿no? La publicidad, o sea, Uh, bueno, sé que hubo una época así de oro de la publicidad en México donde era así, pff, a mí no me tocó, pero sí me tocó la parte donde sí había que eh, el tiempo como súper administrarlo muy bien porque eso costaba, eso les costaba a los clientes. Claro. Ahora y creo voy que Voy a algunos trabajos tuyos de tu reel y acá no sé si tenés mezclado publicidad o es todo drama, contame un poquito. En ese reel sí está un poquito mezclado. Ya Ahora ya hago mucho más formatos largos, que es lo que más me gusta, precisamente por la parte de contar historias. Exacto. te llego a tocar, porque calculo que son más joven que yo, pero no lo sé. una de esas la misma nunca se sabe. Pero... ¿Llegaste a trabajar en fílmico, digamos, con material que fue filmado y escaneado, ese tipo de trabajo? Sí, muy poco, muy poco, porque los que estaban más arriba de mí, pues venían como de, de esa parte y sí filmaban y todo, y sí me tocó eh, tocar material escaneado, claro. que sí, sí fue como una experiencia completamente diferente, porque es, tiene otra, otra textura, otra ricura, otro todo. O sea, no, sí, sí, el como... look, el look del propio fílmico eh, se impone mucho y digamos que eh, cuando empieza el video digital no tiene una curva sensitométrica, el digital es lineal y vos tenés que ir acomodando, digamos, los datos a, a, a eso que se, se denomina pleasing tone, ¿no? Eh, una una curva agradable que te permite tener detalles en altas y bajas y una cierta reproducción color que tiene el cine que exagera determinados colores. No, no es que es realista el cine, sino todo lo contrario, es fotográfico, es artístico, ¿no? Es más impresionista. Y digamos, aún sin tener eh, la experiencia en, eh, con, con el material fílmico, yo lo que veo es que sí controlas muy bien el tema del de, de, aspecto cinematográfico, ¿no? Lo que se llama eh, cinematic look, muchos, pero que, lo que no entienden qué es, qué bueno, ¿qué es eso? Es tener la sensibilidad para lograr que la imagen, que es digital originalmente, esto, por ejemplo, es recontra 35, 16, no sé qué. Era este, 16, 16. ¿Es 16 literalmente? Sí, literalmente. No, no, claro, por razón. Bueno, eso, entonces, sin duda será. Era fímico. Sí, Entonces vos, digamos que no tuviste una formación disipular, o sí, o aprendiste algunos coloristas, digamos. ¿Tenés mentores? Sí, sí después de, de, de estar en esta postproductora, como que yo decía, eh, necesito como aprender más, como que... Pero nunca busqué la parte de que me enseñaran qué botón era cuál, porque nunca me interesó esa parte. Entonces, una vez asistí a una, una sesión remota con Barcelona, con un colorista de Barcelona... Y en cuanto vi como la sesión, yo estaba del lado de México donde estaban los clientes, digamos, y del otro lado estaba el colorista. Y dije, wow esto, o sea, yo, yo, yo quiero aprender esto. O sea, necesito esta visión que no la veo aquí. ¿Es el Sí, se llama Marc Morató, en la yeah. metropolitana. Ajá. Yeah. Este... Te y ¿Te esos, no? me, me, me inspiró muchísimo porque yo sentía que el manejo del material no era algo que yo había visto, en ni espera por lo menos, hacer. Entonces, eh, por azares del destino empecé como a, a buscar ¿no? y a, a tener como esta comunicación con ellos primero. Y luego, como mi hermana vivía en Irlanda, eh, dije, bueno, ¿por qué no la visito? El chiste es que me hice un viaje a Europa, así como por muchos países, o sea, como que se fue construyendo, no, nada fue planeado así como tal. Pero entonces fui recorriendo como ciertos países en, con ciertos coloristas, en ciertas, con ciertas posproductoras, porque pues a mí me interesaba como a, a tener como otra perspectiva, otro punto de vista de diferentes puntos del mundo, ¿no? Entonces, pasé varios meses allá, eh, pues teniendo retroalimentación con diferentes este, coloristas, no importando el, el, la herramienta, sino no. la perspectiva, o sea, cómo como veían, cuál era la sensación que tenían, ¿no? Y tal. También, antes, ya no me acuerdo si antes o después, eh, ya había yo ido a estudiar a unos cursos de... De, de la escuela internacional de coloristas en nueva york o sea yo ya me estaba ya como me sea, ya, ya sí ya ahora sí ya como absorbiendo todo el, el, el conocimiento que yo podía pero el que ese viaje a europa como que me dio no el de los botones sino el de la el de, el, de, el, el humano <risa> Entonces, claro. el, el colorista humano no y eso me no encantó es. muchísimo y me, me, y me cambió prepara, muchísimo Perdón ¿Pero sí, cómo hiciste para es? entrar y le, le, le tocaste la puerta al colorista? Dijiste, yo le, le averiguo a la casa dónde está y... Sí, o sea, literal, por mí Así, de que Oye, me encanta mucho tu trabajo Quisiera ir como, pues, a ayudarte O a... a y si no, no quieres que te ayude Pues este, simplemente a... No sé, a tener una plática no echaste sé para ya la, de... Como en Cuba, echaste pa'lante fuerte Muchacha porque, aparte, como que, no sé, como que en ese momento en México yo, yo también hice algo parecido, pero como que nunca se me abrió la puerta de esa manera. No sé por qué, eh, o sea, como que de... siempre me, me decían, no, de... sí, después, o así. Menos poco celoso. sí. Los europeos eran menos celosos de su conocimiento, digamos. Sí, yo sí notaba que, que tanto en Estados Unidos como en Europa era así, vente, no, yo te enseño todo, acá, mira. ¿Y en Estados o sea, Unidos, como, pues, ¿a, en Estados, a Nueva York, después, bueno, ya con, con este trabajo de aquí, ya fui a Los Ángeles, a, a Nueva York y a, con diferentes también, este eh, eh, con directores de fotografía y, y coloristas y postproductores y así. Para así, pues, como ver cómo funcionaba toda la parte de ya como el workflow más como de long format. Sí, de la industria. Es muy diferente, por lo pronto en Argentina, no sé cómo será en México, pero están más cerca de Estados Unidos y de sus estándares, pero en Argentina digamos que es difícil considerar al cine como una industria, es, es difícil hacer eso, ¿viste? Porque no tiene los, las reglamentaciones industriales el cine, no tiene exenciones impositivas por ser un, una industria cultural, etc. tener un lugar medio, medio difuso, y eso hace que no se resuene al cine como industria, pero en Estados Unidos sí, es una industria pura y dura, ¿no? Sí, muy o sea, Seguramente tener contacto con, con esa industria te, te enseñó también a una manera de enfocarte en el cine, ¿no? No sé cómo es en México. Pues es que en México es como complicado también. O sea, creo que se parece un poco más a Argentina que, que a Estados Unidos. Está como en un in-between in ahí medio raro, porque a pesar de que sí hay... Más industria, los métodos, eh, las técnicas no, no son las que, las que se usan en otros lugares ya que sí tienen la industria. Entonces, eh, yo siento que todavía vamos como caminando poco a poco, como como reaprendiendo mucho, porque creo que también se quedó mucho esta parte de, de cómo se hacían las cosas antes. Y yo como lo percibo es que antes se hacían las cosas como, tap, como parchar, como apaga fuegos todo el tiempo, pero como que toda la gente... Ajá, como, bueno, ya, sí, tra, tra, tra... Y, pero no hay prevención, pero no hay técnica, pero no hay método, ¿no? Entonces como que falta mucho como, como esa parte. Lo, lo que veo yo en tu que hay muchas series, ¿no? Entonces vos sí. tuviste que hacer un salto en algún momento al mundo de las series, y las series sí tienen protocolos de producción muy estrictos, porque muchas series son de estudios norteamericanos, y ahí no nos queda otra, en Latinoamérica y en Hispanoamérica también, para incluir a los amigos de España, que industrializarnos, es que empezar a pensar en esto como una industria y tener estándares de producción que permitan eso, anticiparse a los problemas, tener protocolos de comunicación claros, eh, tener una exigencia técnica muy alta, y yo veo que tenés un montón de series ya, ¿no? Contame un poco qué series existen. Sí, um, pues eh, en las series es que creo que me tocó un poquito medio el. como esta parte de, de cuando empezaron las series, pero ya como muchas. O sea, como que sí había rasgos de series, pero a, ahorita ya todo es serie, o sea. Y afortunadamente, después bueno, después de que regresé de, de Europa y todo, pues yo ya no tenía trabajo y pues me aventé al freelance así, tra. Entonces, este, empecé a conocer a, a mucha gente, ¿no? en, en, ya como en el medio, coloristas, post productores, directores de fotografía, tal. También empecé, en, no sé, como que empezamos ahí a, a platicar entre coloristas y por eso conocí también ahí a, a, a, a Armaleo, ¿no? de Argentina, y nos empezamos como a unir también, esa es otra vertiente donde, donde empezamos a, a conocernos ya como tal, como grupo de coloristas. Pero gracias a que, a que estuve de freelance y empecé a conocer como a mucha más gente, pues un, eh, una amiga me recomendó con, con el CEO de aquí, de Cinematic, que se llama Scott Evans. Scott Evans, perdón. Y eh, pues me recomendó y finalmente estaban buscando como un, un colorista tal. Y, y pues pasé como ciertos filtros de, pues justo esto de Los Ángeles y, y así. Y pues me quedé. Entonces, al, al final, eh, en este trabajo, pues, era... La idea no eh, es este, 100% hacer cosas de formato largo, o sea, películas y series. Eh, entonces, pues, a, ahí empecé como, como a series. La, la primera serie que hice fue la temporada 2 de, de Ingobernable. Pero eh, la ventaja, la gran ventaja que tuve yo es que no es como que me hayan dejado así súper sola, ¿no? Sino que siempre fui como muy, muy guiada por eh, estudios de Estados Unidos, donde implementamos aquí todo el workflow y la manera de hacer las cosas y, y cómo así. Y poco a poco, eh, serie tras serie, fuimos como eh, implementando diferentes. Flows de Estados Unidos, pero también siento que ya llegó una parte donde lo empezamos como a tropicalizar, ¿no? Y seguimos en eso, seguimos en esa tropicalización. Sí, que, como hablaba con, con Santiago Pérez Rocha León en otra entrevista, hay que apropiarse, digamos, de estos flujos de trabajo y adaptarlos a nuestras maneras de, de crear, nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, no, no es que hay que copiar todos los sí. roles tan tabla, sino adaptarlos, ¿no? Entonces, en Cinematic Media... Esta es la página de Cinematic Media, ¿verdad? Sí. Eh, acá empezás a trabajar, pero ¿con qué aplicación? Porque acá la que veo es el Resolve, ¿verdad? El Resolve, sí. Sí, um, sí. Eh, Me ha tocado y bueno, Resolve. Eh, trabajan en HDR. ¿Vos ya... ya sí. ...tus experiencias en HDR? ¿Cómo fueron? Ya. Yeah. Sí. Eh, muy padre. <ríe> No, pues tuvimos una capacitación por la, la gente de, de Dolby Vision y, um, y pues estuvimos en una serie de pruebas y tal, y ya um, nos tocó hacer HDR. Lo chistoso es que el proyecto que nos tocó en hacer HDR no era planeado desde producción y desde preproducción en HDR. Simplemente el cliente, como al final, dijo, no, siempre sí quiero que salga en HDR. Entonces tuvimos como que replantear eh, absolutamente todo. En el sentido el... de, de, ajá, de digo, no había yo empezado porque estaba todavía en proceso de edición, pero sí tuvimos que replantear pues todo como, como toda esta parte y pues finalmente todos aquí tuvimos también una curva de, de aprendizaje. no A mí eso es lo que me, más me fascina de trabajar con este tipo de plataformas porque siempre te dan como, o sea, no importa que no lo hayas experimentado ni nada, sino, sino que estés como, como ahí, o sea, y, y te apoyan muchísimo y todo el tiempo te están guiando... Y, y, y, o sea, como que es muy abierto todo, o sea, es muy cómodo trabajar con, con, con esas personas. Pero, ¿tuviste una capacitación? ¿Pudiste estudiar algo antes de lanzarte así a hacer...? Sí. Tuve varias capacitaciones. Eh, una de ellas, pues, la de Dolby Vision, ¿no? Cuando vino a... Eh, cuando vinieron a, a certificar eh, la sala y todo, y, y pues ya. Después una serie de pruebas con el material ya de la serie y, y vámonos. Digo, finalmente no es tan diferente, o sea, es simplemente como entender eh, cómo funciona el, el HDR y cómo, cómo verlo y, y, y cómo aprovecharlo, ¿no? Que, que es como tal vez lo, lo más complicado porque eh, lo que a mí me comentaban es que muchas veces cuando los coloristas por primera vez hacen HDR, como que se ven tímidos en, en la señal y se quedan siempre así como que en los 300 nits. Claro. Y, y, y no, no exploran como los... Bueno, en esto, estos deliveries son a 1000 nits. Eh, y no exploran como toda la otra parte, ¿no? Entonces, eh, pues yo sí me aventé así como que dije, bueno, yo sí quiero explorar como todo este, este universo que nos da el HDR. <ríe> y, eh, pero eh, también es como complicado... Eh, controlarlo todo el tiempo, ¿no? Y, y, y como finalmente yo me considero como siempre el primer espectador de lo que estoy viendo, o sea, yo, yo me guío mucho de lo que yo estoy sintiendo todo el tiempo. Entonces, eh, como que esa es mi manera como siempre de abordar los proyectos, como, como yo lo, como lo veo, o sea, como, como si yo fuera un espectador. Claro, claro. Si me, si me, si me está cansando mucho o no. Disculpame Ana, porque yo sé que vos hiciste, estudiaste algún curso online conmigo de teoría del color ¿Pero vos hiciste también eh, HDR o algo así conmigo? Sí, ah, pues sí, ajá Bueno, podés mencionarme, no Sí, es verdad Ya me lo entro, por favor <risa> sí, no, oh, ay, no, es que, es que soy yo ¿Listo y yo? No pintado, Claro Sí, es cierto, y, qué mala, ay qué sí. mala que soy Sí ah, <risa> No, pasó? obvio tú, o sea, sí, tú eres una... Sí, un servidor de los polonistas, bueno. <risa> bueno, buenísimo. Entonces, ya tuviste series en HDR, eh, pelis de cine, ¿qué hiciste? Pelis de cine son como más independientes, unas un poco comerciales, pero no han salido justo por la pandemia, pero esos no son en HDR, porque no tenemos la capacidad de... de ¿Cómo se llama? De proyectar HDR. Mm esas las hacemos. Aquí en Cinematic tenemos igual un proyector que es, es P3 y todo, y ahí se hacen, ahí se hacen las películas. Pero bueno, claro, si sí, ¿no? Sí. mostré la sala recién, está buenísima. Tienen tremenda tremendo hardware para, para trabajar, ¿no? Sí, la verdad sí, está... está es, es una muy buena oportunidad de estar aquí porque sí tenemos acceso a, a, a, pues a cierto hardware, ¿no? Donde pues podemos trabajar a gusto. Claro. Pero precisamente eso, por la, por do, ¿de dónde viene? O sea, viene de, de tener como una estructura un poco más uh, similar a, a cómo trabaja Estados Unidos que como se venía haciendo. Mm. Y todo eso incluye lo del, lo del workflow que también hacemos con lo del development y todo eso que, que ha, ha costado como bastante trabajo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se encara eso, digamos? Porque yo vengo hablando con diferentes entrevistados del de concepto del stock digital, ¿no? Eh, antes existía el stock fílmico y vos podías elegir una película u otra y eso te generaba un punto de partida distinto, ¿no? Si vos trabajabas con un stock Fuji o con Kodak Vision, eh, el color, el contraste, eh, la saturación de determinados colores variaba mucho entre película y eso con los sensores digitales se reemplaza digamos, con el tone mapping y los procesos que hacen las cámaras. Si vos eliminás esos dos procesos y por eso un post-proceso común, un tone mapping único, tipo lo que te ofrece la RRT de Aces por ejemplo, eh, se empiezan a aparecer las cámaras entre sí. Pero el tema es este, el estilo, la estilización inicial que te da Aces es una posible, y lo, lo más rico es crear una estilización inicial que después viaja al rodaje en forma de show loot, ¿no? ¿Vos ese flujo de trabajo lo usás? ¿Cómo, ¿Cómo lo diseñan ahí en la empresa? Contame un poquito. Sí, pues, um, siempre desde preproducción nos comparten, especialmente a mí, los guiones, ¿no? Dependiendo de los tiempos y todo, hay veces que los guiones no están terminados y entonces a lo mejor es como la idea o lo, el argumento. o No sé, el chiste es como ya tener como una idea bastante clara de lo que va a ser... Todo depende de, de la etapa en la que esté, porque a veces es antes de, incluso antes de la preproducción. Bueno, el chiste es que yo obtengo ese, ese material, ¿no? Esa como esa primera eh, acercamiento. A... No, no, antes de la prueba de cámara O sea, ah. todo es como conceptual de alguna forma. O sea, como yo eh, necesito saber eh, de qué va la historia, cómo, cómo funciona, cómo se va a desarrollar, cómo se va a desenvolver, ta, ta, ta, en papel. Literal, ah. en, en, en guión. Después empieza el proceso de preproducción eh, y hay un proceso donde ya sea todo igual, ¿no? Depende del proyecto, pero ya sea director, eh, showrunner o DP, eh, inclusive cliente también, eh, tienen como eh, ya su conceptualización del proyecto, ¿no? Que han venido trabajando ya desde mucho antes que postproducción entre digamos que ya tienen un mundo una sí. premisa y sí ya tienen como todo entonces hay como ajá sí perdón eh, entonces hay como una junta con, con, conmigo de donde me, me empiezan como de alguna manera a explicar su visión no de pues yo veo el proyecto así yo lo, lo, lo vamos a fotografiar de esta manera vamos a usar estos recursos vamos a queremos porque queremos explorar esta cosa y decir, a partir de esa información, eh, también depende del tiempo, porque luego no hay mucho tiempo. Eh, yo lo que he aprendido y he intentado desarrollar con el tiempo y proyecto a proyecto a proyecto, es hacer como una especie de mi presentación. Entonces, como que agarro todo, toda esa información y hago una especie, como, como si yo fuera la fotógrafa, por así decirlo. La devolución la, creativa se llama muchas veces, la publicidad es. Ah. Entonces hago una presentación de cómo eh, desde mi perspectiva de color eh, puedo aportar eh, eh, sus ideas, ¿no? O sea, como sus ideas eh, A interpretar. con color, ajá. ¿Cómo yeah. lo voy interpretando con, con Qué bueno. color, sin, cam sin cambiar ¿Puedo nada? Tener no, ese no, tiempo, ¿no? No. Para poder hacer un desarrollo en prepro y, y poder presentar una estrategia. Sí. Te digo que a veces no hay tiempo Pero a veces, por ejemplo El proyecto ya está tan definido Que ya no es necesario hacer eso O sea, ya el fotógrafo y el director del chorrone ya lo tienen tan tan claro Que ya Sí, pero... tal cual, una es parte de un proceso Y a veces ese proceso ya viene muy muy elaborado Y, y lo que hay que hacer Es no arruinarlo No, Exacto, sí. no meter la pata porque está muy bien Y no vale la pena Agregarle nada eh, Entonces hay que saber también ocupar un, un lugar ¿no? en, en una obra de arte que, que a veces viene muy bien hecha y no tienes por qué andar tocándola porque sí, ¿no? Eh, Exacto. Entonces vos haces esa presentación y ahí se consignan ideas y después, ¿qué se hace? Después ya, eh, ya está calendarizada las pruebas de cámara y comúnmente eh, es un poco como complicado porque como que hemos intentado o hemos tratado de empujar que las pruebas de cámara sean un poco separadas. Porque hay muy poco tiempo y como que las pruebas de cámara quieren hacer todo y hay veces que cuando a mí me llega ese material no siento que tenga el jugo que necesito para desarrollar, pues no hay cosas de arte, no hay vestuario, no hay, no hay iluminación planeada. Entonces no tengo como que herramientas para trabajar. Entonces como que hemos tratado de que se separe a medida de, de, de lo posible. Entonces tenemos como unos especies, como una especie de guidelines donde sugerimos cómo podrían ser las pruebas. Que lo único que tendría que pasar es que eh, tuviera arte, vestuario y, o sea, performance, por ejemplo, de actores, pues no nos interesa demasiado todavía, o sea, porque a veces graban una escena, o un shot, o lo que sea, diez veces, o no sé, porque están practicando act actuación, y no es lo que necesitamos es lo que en este exacto. momento, exacto. Tener 10 intentos de un mismo plano es como tener un solo intento, ¿no? Te da igual la voz como colorista. ¿no? Exactamente. Que un cambio del gaffer, etcétera, pues... Exactamente. Eso es lo que en general pasa, viste, vos estabas explicando esto de, de guideline, digamos, un protocolo a seguir para hacer una buena prueba de cámara, ¿no? La, la prueba de cámara, muchos la confunden con una prueba de óptica. La prueba de óptica es diferente. Cuando vos probás una óptica, es que querés probar que, haga, que enfoque, si está en buen estado, la montura, etcétera, entonces pones un chart de resolución, lo, lo rodás, y eso a un colorista no le sirve para nada. Imagínate, te dan un chart gris, o blanco y negro, y diciendo, bueno, esta es la prueba de cámara, ahora podés corregir el color. A un chart gris me, me están tomando el pelo, ¿no? Entonces, la prueba de cámara, hay que ponerla en valor. La prueba de cámara necesita del vestuario, necesita de un setup de luz, más o menos. Similar a lo que se va a hacer después. ¿Para qué? Para que sirva para hacer ensayos estéticos. <risa> entonces, eh, para ensayar la estética no hace falta tener el ensayo teatral, sino, en todo caso, un ensayo de luz, de vestuario, como vos decís. Exactamente. Sí, eh, sí de iluminación y, y todo. Y comúnmente, eh, como son series en este caso, eh, a mí sí me parece importante como explorar los diferentes... Eh, escenarios como más drásticos que en realidad serían día, noche, interior y exterior, Acuante. que esos son como de, de base. Las claves. Ah, ah, la sí, las claves como, como de todo. Entonces, en las pruebas de cámara, así como el mundo ideal, tendría que ser eso. A veces no, no da tiempo porque entiendo y, y no alcanza. Y sí, el del también, ¿no? Exacto. Entonces, eso es, si faltó algún escenario, eh, pero si yo ya tengo como una base bastante definida, eh, ya nada más la, la, la voy este, como afinando con, los, con la filmación ya, ya caminando. Ya o con... sea que, digamos que si vos tuvieras una prueba de cámara de interior noche, por ejemplo, ¿no? Para decir de una manera, interior día, exterior día, ¿no? Tres luces bien distintas. Por eso es que haces correcciones de color y esas correcciones se llevan al set, por ejemplo, se usan, digamos, esas correcciones. Sí, sí yo, yo eh, tengo un tiempo designado para, para desarrollar, como toda, de alguna forma, tangibilizar todos los conceptos que habíamos hecho en estas presentaciones previas y ver no. qué tanto difiere de lo que uno piensa de lo que es. Y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, yo hago pruebas, como voy haciendo pruebas, y en, en ese momento, eh, cuando ya estoy como de alguna forma eh, lista, eh, que ya digo, esto ya, ya, ya tiene cuerpo, ya, ya, ya está funcionando, obviamente todo esto es primario porque se eh, convierte en el show loop, ¿no? Entonces, yo no hago nada de secundarios, no, se, porque no ah, puedo, ¿no? no se puede guardar en, en el LUT, en, por lo menos el, en el, este el, workflow. Exactamente lo que decimos, ¿no? que una LUT no puede distinguir a dónde está el píxel, solamente puede distinguir de qué color es, pero no en qué lugar está. Entonces, todo lo que sean modificaciones espaciales, ¿no? o hacer una máscara circular, o una máscara cuadrada, no se pueden transmitir en una LUT, entonces no puedes hacer secundarias en el sentido de, de mascaramiento, porque hay un tipo de secundaria que sí va en la luz, ¿no? esto para aclararlo, que es que cuando vos seleccionas un color, si vos seleccionas el tono de piel, es una secundaria también, pero lo que no va es la máscara donde estaba la piel, sino que simplemente los colores que vos clasificaste sí ingresan en la luz, ¿no? Pero, pero bueno, ese, esos show LUT digamos, son esto que, que de, este concepto de desarrollo de, de stock. ¿No? En definitiva lo que estás haciendo es modificando lo que recibe la cámara Y corrigiéndole el color para crear una especie de concepto de stock digital Que está buenísimo es empezar a hablarlo en esos términos para, para popularizar la idea Y que se entienda qué es la show loot. Porque si no la show loot parece como, como algo mágico, pasenme la luz que ustedes usan, ¿no? la luz que usan los franceses, la luz, empiezan a ver una especie de misticismo, diciendo pero ¿de qué estamos hablando? La luz no es que va a mejorar tu material, sino que es la estilización que se hace en preproducción por un colorista. Y ese colorista tiene que trabajar, como vos contaste, ¿no? Eh, haciendo una devolución creativa. Sí, sí es, eso ha sido como complicado implementar porque muchos fotógrafos no lo logran como entender porque sienten que... O sea, siento que lo ven como al revés, como que el luz es lo que mejora o da cierto... O sea, sí da cierto como look y lo que sea, pero va, va eh, pegado con el tipo de iluminación y tipo de colores y ambiente Ajá. y to de todo lo que se firma. Y si, y si no están como acorde o hermanados, no funciona. No, si vos no haces una luz de, de una de un modelo que, que es africano, y después pones un caucásico, la luz no sirve. Digamos, son dos tonas de piel que no tienen nada que ver. no eh, como que se La luz es, eh, no está hecha a medida de la imagen, y está hecha a medida de la prueba de cámara. Exacto, del proyecto. O sea, porque no, no son como luz genéricos, o de alguna manera, luz que nada más convierten de un espacio de color a otro, que también se, se usan. No, esto ya está como... En, más eh, di diseñado acorde al proyecto, entonces no le va a funcionar al otro proyecto y así. Tal cual, tal cual. Como una corrección de color que le haces a un plano, se le pegas a otro y resulta que tienes que andar modificándole todos los parámetros, ¿no? Como copiar y pegar una corrección de color y que funcione siempre sería genial, pero no es así. Bueno, para ir cerrando un poco esta amena charla, Ana... Cuéntame un poco cómo, cómo se vive, digamos, el mundo del cine en el lugar donde vos estás, en el color, eh, siendo mujer, digamos. ¿Qué, ¿Qué participación le ves a las mujeres en, en tu rol? Pues creo que cuando empecé era mucho menos que ahora, o sea, ahora ha sido más a, abierto como que la mujer esté más eh, en, en este tipo de roles, Siento que todavía no, o sea, siento, por lo menos en México sí hay mucho más hombres dentro de la postproducción que mujeres, eso sin duda. Eh, pero creo que poco a poco sí se ha abierto muchísimo más esta parte de que las mujeres también podemos pensar técnicamente, ¿no? no. Una cosa así, porque si sí era como algo muy de, no, tú no sabes, bye. Eh, pero ahora no, ahora ha sido más abierto, pero creo que sigue evolucionando, creo que todavía... No estamos en, en la, la era ideal, no. No, no. Obviamente que no. Pero bueno, a animo a las mujeres a que se acerquen al color, porque además, yo ya lo conté en otra entrevista, eh, hay muchas menos mujeres daltónicas que varones. Tienden mucho menos al daltonismo por un principio eh, biológico, pero bueno, más allá de eso que puede ser una tontería al final, eh, es para animarlas a que se acerquen al color. Me parece que es una disciplina donde además hay grandes coloristas internacionales que hacen peliculones, y, y también las invito a las mujeres a, a que, que revisen, ¿no? En IMDb ¿qué película te gustó? Y te vas a encontrar con que hay muchas hechas por mujeres, y son grandes películas. Bueno, Ana, eh, ¿qué, ¿qué recomendación general le das al que está empezando, digamos? El que quiere estudiar, que quiere meterse en esto... ¿Por dónde puede empezar? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Alguna recomendación? Pues, es como complicado. O sea, obviamente tiene que ser algo que te guste. O sea, tienes que, tienes que ser como pasional. O sea, es, una cosa, es un trabajo pasional. Y después de que sepas que te gusta, yo creo que observar sería mi primer consejo. Necesitas observar primero tu alrededor, o sea, y después eh, el trabajo. No sé, como eh, yo okay. creo mucho en, en la idea de como de la autoobservación también. O sea, entre más te conozcas a ti mismo, más vas a poder como extender eh, esto en, en, en, en el trabajo no y sobre todo este tipo de trabajo que pues como ya todo mundo sabe, es, es de alguna forma un poco solitario, eh, muchas horas en una computadora, a oscuras, que tal vez a, a mucha gente tal vez le, le, le afecta ¿no? con el tiempo no tener, no recibir la luz adecuada del sol. Eh, pero, no sé, si encuentras como, como esta capacidad de observación, no solo de, de la imagen que estás trabajando, sino como de observar el mundo, yo creo que eso sería mi, mi consejo, observar. Y observar el trabajo de otros, porque yo veo que tu experiencia en tu gira que contaste también fue importante. Sí, sí, también. O sea, también. O sea, sí, ser como... Como tener una especie de, de no a, asumir que, que ya lo sabes todo. O sea, porque todo el tiempo estás a, aprendiendo y siempre vas a seguir aprendiendo, no importa... El, si eres el más top del mundo, siempre algo, o sea, tienes que aprender, porque así es la vida. Y porque también es una industria de mucha tecnología, la tecnología va cambiando todo el tiempo. Sí, es, sí. Es, es, es complicado lo, estar al día. Vos pensás que lo saben ya todo, porque si la persona hace cosas increíbles, te dicen, no, no, yo estoy aprendiendo tal cosa. Como que el proceso de aprendizaje nunca termina. Y bueno. Eh, Digamos que también me pareció interesante esta experiencia que vos contaste de, de hacer una especie de comunidad profesional, ¿no? De, de estar mancomunado con los demás profesionales, porque eso también hace que defiendas tus derechos, ¿no? Esto que vos contaste de, de que en México, con Armaleo, por ejemplo, te juntaste, no sé si la movida es más grande, si existe un WhatsApp o algo por el estilo. ¿Cómo es? Sí, pues sí, sí, en, en México como... Es que Ar Armaleo como que justo en ese momento estaba como viniendo a México y así, por eso lo conocimos, pero ya se estaba como formando este grupo de coloristas, ¿no? Como que había juntas y, y, y, y, y estábamos como explorando la idea eh, y ex explicando también, bueno, los más grandes, eh, pues, de qué de que iba todo esto, a dónde se quería llegar, eh, qué podíamos aportar a la industria, etcétera. Entonces, como que sí se formaron eh, desde el grupo como más amplio de coloristas de, de, de México, hasta como ya los grupos más pequeños, donde pues a lo mejor son eh, personas que tienen más afines o trabajan en el mismo lugar o cosas así. Mm. Eh, y por eso eh, con Armaleo como que estuvimos muy, muy juntos en el sentido, porque, porque empezamos a trabajar en, en, en los mismos lugares, este, y platicar mucho y pues finalmente pues personas afines, entonces eh, empezamos a crear como esa comunidad y eh, él también tiene esa comunidad en, en, en Argentina, entonces como que eh, está padre como que se vaya como ampliando Bueno, tal eh, cual. bueno con esta idea final eh, vamos cerrando esta entrevista, mil gracias Ana por tu tiempo eh, y por compartir tu experiencia que va a ser inspiradora para un montón de gente que está viendo esto eh, y también los invito a formar comunidad ¿no? a, a crearla Entre nosotros Como nosotros podamos Como nosotros querramos Comunicándonos entre nosotros Y armando una especie de identidad Hispanoparlante Así que bueno Gracias Ana por tu tiempo de nuevo eh, Nos vemos la próxima Acá desde el atelier Así que bueno Chau gente, nos vemos Gracias, acá! bye Estudien con Edith.